Nongumuñato, Rambarahi baraji, Kokayo nyato cubuca ni rege, rege, Nendagma, dagma, coramebi jango, ni enguijeyon, andeji, yataji, rinzi en si kara cara mbara nongumuñato, mbara ni 1977. Hangomi mi cara y Sheko como ka a kasanta Santa Nagiáhu. Hangomi hangomi mi buguyote niatro. No ke, 1900 ni 1300 mi jingua mi yoquími. Goche vinote niatro. ¿Qué? 1980. ¿Juarcate? Lo no que vi la Hano o si te quieres, te quieres, no te quieres, no te quieres, no te quieres, no te quieres, no te quieres, no te quieres, no no sana Para Dakma, Yosa, dagma, yo nyato, sora nyanra, hango mimi, yo nana, yo male, se ma, se zion gumu, kadang gumu, kaji yo vitu, ranyanra, rañanra, teche cocajillo nyato, mi nye nie no muarca te nyato, ramboroji, cañingumu, angora da no quiero ni zana. ¿Y eran ya yo nzana. Techeráca, romgo Angora kichi, kangomo nyato. La niandra no trece, coho. ¿Cara si Sora Angora niandra no fanreche, co mi yusu Niayuso, Es se encuentra en Bajwa, en Bajwa, Anima, Kokaji, kangumu nyatro, Yacho, Nguyen, yo Nguyen, yo un Nguyen, no Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, yo un Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, yo niatro, por me pongo cupes y mudo cara lente y yo shoru un dicho dami minajo a no eche yo tres <muchas> Que me teche que no giana paja ñago becono arcate Crisanto Maya y que chango mu arca de canini lipe. Najo Kwarma, jabi, jase. Najo otro, nanskedi. Nos gori, negome, cohrañabe, nos fe, con Nos comedi, come comi, no, no, no, Soya, ya a la casa, que no centro de, Masawa, kwa, de han la comunidad de no muy bueno está de la fori, nrenshi, ko, o, zokasi, yo, la forma? No, no, no, no, no, no, tata comí carne mexiko fe canusque aníva canu chango mu buenos well, di di frente buchame renche yo di pito yo nieña no niega niatro nie yo di ofi casquama y corambachi renche yo triste yo yo chii nie yo chuntri rada comen apunco poca nusque con yago ve en el caso -ca que yo te ambara, ambar, me me que no que que Y no coña, ningún apunku, ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Hingua Jingua, Nesilo Yencho Jingua, Mijokimi, pu Gumu, Iñato, Comichu, Mefanre, Akanu, Mamayo, Azteca, Jingua, Nete, Daja, Ticha, Chicha Yeje, Hango, en vez lipe Nanra, Sora, Ka, Dangumu, Braje, Akanu, Teshuyote, lipe Nanra, Ombara, Niñilipe, Obraje, Akanu, Ka, Nungumu o Kevin, Bitu, Shikyu, Toshiju, Nutata Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, gozajaka tibonro go lipe obraja, Shonro, paa Yencho sana yecha daja. Otro, tonjo, yo trezi, yo criollo yo bubu o kane na trezi yo, enchin, Mamayote, no Alberto Gadoño, Ngeje, Hércules, Insurgentes, Kosobi, Hangora, Mama, Yokuar, Rayón, Cañini, Lipe, O Murji, Napuncute, na sana Gencha 1810, Trujillo, Sana, Genchon, 1810, Neca, 25, Tzana, Yecha, yenche, 1810, Oma, Asitaquaro. 3.800. Cuarma ñarro. Niñi lipe Oraje Nochu. Canazana. Taja. 1826. No decreto. Niñi ñanto. el Congreso Constituyente. Kane Si Nzincho. Yeje. 1825. No decreto. Número 51. Otsa. No legislatura. Kane Sana. Yecha. 1937. Y Chino Diputado C. Mario Rojas, Conite, categoría Villa Quinguaní Lipe Obraje, Acano Ochu Villa Cañín Lipe, cañín Lipe, Bubuyote, Cocajinajo, Don Manuel Gómez Marín. De Cañini lipe Obraje, 22 de mayo 1761. Choru Carreal, Seminario de Arzobispo Caponro. Se graduó en la Red Pontífica Universidad de México del Bachiller de Artes y Tecnologías, de licenciado y doctor en Teología, de licenciado maestro en la Facultad de Artes. K. Vicerrector. Del Colegio de Minería, autor de innumerables obras y premios literarios. Don Antonio Campos y Moreno, T. Cañini Lipe Nanra, Pa Nincho Sana Yecha Yeje, 1770. Honru Ne Villa Nanalupe Cabonro, Ne Pa Nincho Sana Yecha, 1835. Engeje Shopute, Ye Vicerrector Real Seminario. Tridentino del arzobispo Caponro. No, Manuel Posadas y Gardoño. Acanocho, Hangomor, Hijote, Cañini, Lipe. Primero obispo del Ponro Independiente. Ote Nupa, no Yote Yencho, Sana, Zincho, 1770. Onru, Pañincho, Sana, Zincho, 1846. Ote Pañini, Sana, ñanro. 1822, poeta y literato, primer romántico Nebonro, Kane Ke Zio, Onru, Cabonro, 1851, Obju Napunkon Gomu Obju, el Monitor Republicano, siglo XIX, en el Liceo Mexicano, así como obras de teatro y la novela, la guerra. De los 30 años de Panlechan de 1891 Nyanro 1891, San Miguel en Regenajo, legrafista de la Revolución, cane Mando Fuerza Villista, Ne Carrancista, Oka da Imprenta, cane Villa, también prestigiador, hubo un eucalipto, a no Bachu, Honro Cañin y Lipe, Ne ⁇ ato sana nincho que 1961 najo komama te nevilla ninilipe pa nincho sana daja 1932 Onru Abonro, bonro pa yencha nincho sana yencha daja 1992 Oshoru humanidades canes seminarios concilidor ne bonro Oka, abogado. kanu Soru, libre de derechos, tecnológico latinista. Subjefe de fondo reservador. Ningú Macabonro, investigador tiempo completo. Kané Tongo Universidad Nacional Autónoma de México. Coca biografía completa. Yote ñege, volúmenes. Kané Tomo. Niñi Lipe. Niñilipe lipe acá no poesía, pintura, tojo o canon gomo, chiscuamayi. Teche Gosaji, yoñato, buhu no ya, angora nyandra no, nitsimi gran conveniente, nungustre, nyandra, ka mi ni yar ni ni ni a ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni cañi ni ni ni ni ni miguel Miguel Hidalgo. ni ni ni ni ni doscientos sesenta ni ni te yeje, cane obraje, chite ni, cane ni ni lipe, ni chite en sillo, caejido, sahuajalpa, cane ni lipe, caje en basua, cango, mi hingua doñarro, teche, y yojui, rañono nieranen. Yote con Nemi, Maran Chodu, para Macanitzini, miyokimi, Dacopoco no Tata Jesús, kaji no Sana, da Daja, ra Subu Ragna, kanitsimi ne Parama Tungi, yo abonro, niera go, ne Estación Flor de María. Pesina Punco Feyote ne ni ni Sanadaha <risa> sanadaja Kaji cahi nyonu Iskinante castillo acá no Poku Poku poco poco me yoqueme sanadaja Minaso, teche yoñato Kaji, acá no me hinguar Yo befe y cocajica, tibonro, cominazo, ne, nahotro, yo oñato, caji, taní lipe, engeje, shopute norferería, teche cocaji, engeje, hangomimi, ne yo hichi intata, a monsumi plateros, caji yo befe, ne plata. ustedes que ni fue Julio a Bara Bara que Coca que yo veo que Aníbal está planteados no sean España con no solo alma ni ecu alma cabino poco coba va a Aníbal muy buenas tardes gracias por su tiempo y vamos a conocer un poquito del trabajo que desarrollan ustedes y bueno quisiéramos saber este Venga, yo veo en cuál es el trabajo que realizan aquí ustedes como artesanos. Hola, buenas tardes, Este, mi nombre es Alma Sánchez, este, nosotros este, trabajamos lo que es la joyería Mazagua, es un trabajo totalmente echado en plata, artesanalmente. Buenas tardes, buenas tardes. Este, sí como lo comentaba mi esposa aquí este, elaboramos las artesanías este masaguas elaboradas en plata con las técnicas de filigrana, cincelado, repujado y calado. ¿Hango eh, para que yo Kage, cómo aprendió el trabajo que están desarrollando? Pues yo lo aprendí por parte de mi suegro. Yo este este trabajo este, fue como bueno, amor a primera vista, porque desde el primer día que lo, este, lo vi me impresioné del tipo de trabajo y hasta el momento pues lo seguimos este, elaborando y seguimos este, haciendo este infinidad de, de piezas de piezas y algo importante Hango Zage yo los cómo se inspiran para el, para el trabajo que desarrollan este pues más que nada nos inspiramos en en lo que es la naturaleza este, que nos rodea que estamos aquí eh, también si se da, muchas de nuestras piezas están en los pajaritos las flores este, nos, nos inspiramos en la mujer en cómo lo porta cómo se le ve en el amor la paz hay muchas muchas este, de nuestras piezas por ejemplo este, que elaboramos se va este, las vamos haciendo de acuerdo a Ah, como igual también los clientes nos los van pidiendo también. Mucha gente les, les gusta el trabajo que se desarrolla en, en, en plata, uh, es muy, muy bonito y ha, si te mamu comina zo, dice la gente que está muy bonito el, el, el trabajo en plata, pero las nuevas generaciones, ¿cómo están respondiendo a este trabajo? yo ¿Cómo le enseñan a los hijos del trabajo? Este, Pues prácticamente nosotros como, como padres tenemos esa obligación de enseñarles a nuestros hijos, darles a conocer nuestra cultura, darles a conocer este, todo este legado que nos han dejado nuestros padres, seguirselos inculcando y seguírselos heredando, eh, y sobre todo el amor por el trabajo. Tal es el caso de que por ejemplo nosotros tenemos tres hijos y la mayor de mis hijas tiene nueve años, pero ella ya es una apasionada de la familia le gusta diseñar, le gusta de entrar a ver el, el trabajo, hacer diseños, ver cómo es lo que estamos haciendo nosotros, va y plasma sus propios diseños, a ella le gusta este trabajo también. Eh, es conocido también que San Felipe destaca por que las piezas son únicas son del diario vivir y Yonjatuko Kako Nandra Angomá todo lo que logra este, eh, ver o eh, hacer es como se inspiran también lo que nos comentaba no y, y las nuevas generaciones yo creo que es un punto importante para ellos pero como último punto ¿Qué, qué, ¿Qué es para ustedes ser más agua? ¿Cómo lo viven, cómo lo hacen? Desde ahí nace este, este amor. ¿Y qué es para ustedes el ser más agua? Sí, claro, desde, desde luego es un gran orgullo este, ser más agua y, y qué mejor este, representarlo con ese tipo de artesanía. De hecho cada que este que viene un cliente y nos visita, le, le platicamos algo de la, de la historia y sobre todo que somos masaguas con mucho orgullo. No nos alcanza quizás el tiempo para hablar con, con más historia, más eh, puntos en precisión, pero chicos se teche yo te con iba más Angora bae que aquí en Felipe Rambara quienes si, yo Pefi con aquí va a estar Plateros, si, yo eh, eh, yo, pefiko, yo yo Beso, Gemini eh, eh, les decimos que conozcan más de San Felipe a través de este, de este trabajo que se desarrolla en Plata y cuando vengan a San Felipe pues no duden en venir con nuestros amigos Gavino y Alma y Alma los esperan en su taller Muchos que miran un poco aquí, desde aquí. Yo, Niatro, pues sí, mi jingwa, Kokaji, mutualidad, ngekwa, Rami Minajo, Homo Jiare, en Rege, en Romu, taku mugu, Mugu, Niatro Teshero. Hangotza yo befi plata no me sumu en como plata ko cantre ragna chefsi ne su besion risho teche yo befi orfebrería kaji nañohi befi gote soruhi teche co shiramimi no orfebre miatro angoraza la befi hueca cora de nyanra cosi ni teche co Piche, tata, enana, ni teche con Bubu, Hangoin, mensumumu, Bubu, cae, Mumu, ni ni punkun reje, nun reje, sora, fandroje, yo mi mil novecientos y cuatro, engeje, yo no. Engeje en río, safu nanra, a chibunro, sora pefi, cajuama, yote, niera ñon, vara niñelipe, nusafu, pesi y oñarro, nusafu, mi pesi pecina chiquilen rege. Napa, Yote que, yo te, Zajina, AKANU, NOKE, no 1964, no pa, no Land de Pesi, 6152, Pama, Techiko, KARAHANGO, no safu, no pa mo, pohurmo. Yoñato, mamu, no pesin rege reje, shiminge, ango, nos homera, ma nuki, Akanu o mamayo beso, conge, San Antonio Mexicano. En reje, cara, kanhomu ajense, angori, mage te tacha, engeje, en reje. Nun rege ni stagome, enge sin siji, niera, tomo, angora, nyanra, nubatu, te su, engeje, un reje, sorada cool, teche conista como. Hacano, nos ha petitlan, en que mi tango Ango mama, no licenciado Jesús, mol angua cano yo homo, yo te yo, yo ne pefi cahuama. En yoñarro, yoñatro de si mi nie nuya. No hacen rato non ra no obraje, no pa, yecha ni sana yecha. Se 1545. Hangu rontubi yo Bugu Napunku Yoshi, Kopeshi Shijo Fengul, Roneng Kochun, Gekwa, Kaji Obraje, Kanini Lipe, Mijingwa, Ne Ciclo 16, Bulbu Yeje Asinra. Daja Obraje, Niettepetitlan, Hango Pefi, Yo Nyatro, Yo trigo, na Napunku Teche, Ram, Ma Abonro, Nietzumi, Nietzhon Recho, Ranjone, Yo Yoshi. se no hacen entrado en hangopefi napunko napunco ra, hago no hacen yo niatro. No es te será ni ra, no ponco. poco, no mi. no sana yeje neme, napunco ponco. yoñatro es yo niatro, a poco, mi No,